Bueno, acá seguimos con más de la segunda mañana y seguimos con más invitados en el día de hoy. Porque tenemos a Fernando Guasaroni, director de cultura de Villa Cañadas, porque van a celebrar ni más ni menos su, sus 121 años. Buen día, Fernando. ¿Nos escuchás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco de lo que bien, se bien. viene para, para este gran festejo. Bueno, como bien mencionabas, el domingo 21 de mayo vamos a estar celebrando los 121 aniversarios de, de la ciudad eh, con un evento que, que estamos intentando, digamos, organizar eh, para convocar a la familia, para que puedan participar diferentes actores de, de la ciudad, tanto lo que tiene que ver con emprendedores y artesanos locales, a, a algún emprendedor con algún con algún dispositivo lúdico, como inflables y algunas, algunos juegos que vamos a proponer desde, desde el municipio van a ser gratuitos. En el escenario que tuvimos la, el privilegio de reinaugurarlo en la Feria Nacional de Artesanos este año, en marzo, y bueno, ahora eh, sigue cobrando vida ese espacio con, con este nuevo festejo de la ciudad para el domingo 21. Eh, bueno, por, eh, digamos, la franja horaria va a ser desde las 14.30 horas a la, hasta las 19 aproximadamente, por con el tema del clima, obviamente, sí. ahora se está poniendo cada vez más fresco y bueno, esperemos que eh, podamos contar con una tarde que nos acompañe a pleno sol para, para disfrutar de ese día. ¿Qué, qué espectáculos tienen eh, en la grilla para ese día? Bueno, siempre estamos priorizando artistas eh, de nivel local y siempre se sale a buscar algo más. Eh, y siempre pensamos en una rueda que gire en, en la participación de artistas locales. En principio va a estar la Academia Celeste y Blanco, que es, eh, bueno, está vinculada al, al Club Sportman de la ciudad, que hace muchísimos años que vienen trabajando con música folclórica, sobre todo danzas folclóricas, eh, con diferentes grupos de, de infantiles, intermedios o adultos. Ellos decidirán eh, a quienes ponen en escena en, en ese tiempo para dar inicio. Eh, tipo 15 horas, después va a estar eh, la propuesta de, de la banda Cuatro Haces, eh, que es de Venado Tuerto, que hace en rock nacional. Eh, en un principio yo me comuniqué con, con una banda aquí que es Resto Urbano, pero no, no tenía la fecha disponible, así que bueno, el baterista que toca, digamos, en Cuatro Haces es el mismo chico que toca sí. con, con la banda de acá, así que va a haber una propuesta rockera para las 16 horas, Después va a participar Vanessa Molina, Sebastián Medrano, Juan Pablo Móvile y Joel Saldi, eh, que hacen música folclórica, más vinculada con, con la música popular argentina. Eh, después de ellos va a participar el, el taller municipal de danza que dirige Eugenia García, donde participan muchísimas, eh, muchísimas eh, niñas de, de diferentes edades, y adultas también y adolescentes, eh, realizando eh, danzas clásicas y españolas. Y para cerrar tenemos la Banda Comunal del Ortondo, que dirige Ezequiel Fernández, eh, que bueno, casualmente el año pasado los habíamos convocado para participar en los 120 años, eh, que hicimos un festejo desde más temprano con desfile y demás, eh, pero bueno, no pudieron participar porque eh, el cantante había tenido un, un inconveniente familiar y, y bueno, este año estamos muy contentos de, de, de poder venir a, a mostrar lo que hacen. Así que por esa... Mm, eh, por esas sonoridades y esas, y esas músicas va, va a rondar, digamos, el, eh, los festejos. Y además, digamos, con participación de artesanos y emprendedores locales desde, desde tempranito, eh, con juegos, eh, actividades recreativas, vinculadas con, con imágenes de Villa Cañás, que son, digamos, clásicas y, y bueno, diferentes juegos para, para toda la familia. O sea, desde las dos y media en lugar... En el lugar es el predio Mirta Legrand que está ubicado en la avenida 51. Siempre decimos ahí enfrente de la radio, donde está el escenario tres maestros, los tres maestros. Eh, para la gente a lo mejor que es de la zona y se llega a Villa Cañas, es por la entrada, digamos, que, y se ingresa de derecho para avenida 51. Y yendo derechito se va a chocar directamente con el, con el predio a media cuadra de la terminal, donde está el escudo de Villa Cañas. Eh, ahí vamos a poder eh, disfrutar de, de esta tarde. y ya estamos, Yo ya estoy viendo el pronóstico. Y pinta pleno sol, así que esperemos que siga, eh, que siga con esa onda el clima para ese día y que podamos tener una tarde para compartir en familia, sobre todo. Y recordar que es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Eh, algunos juegos que son los inflables y demás y van, a, van a tener al... Eh, eh, se va a tener que pagar porque se le ofrece el espacio, digamos, al emprendedor local, sí, claro. solo participan emprendedores locales, igual que hay algunos caballitos, pero después hay actividades lúdicas con, como rayuelas eh, algunos lugares de construcción con madera, para construir espacios, digamos, que son eh, clásicos, eh, digamos, vamos a tener alguna fotografía de lugares emblemáticos de la ciudad y ellos a través de la construcción de maderas con pedacitos de madera van a tener que construir algo similar y demás para crear, digamos, va a haber eh, espacios, digamos, gratuitos para que, para que los chicos puedan disfrutar. Un evento claramente para toda la familia y pasar un lindo día en Villa Cañas. Y, bueno, para la gente también de la, de la región que quiera, que quiera ir. Sí, por supuesto. Eh, siempre se piensan en, en este tipo de ámbito. Igual que como cuando organizamos la Feria Artesanos, es un poco, obviamente, ofrecer este espacio para que los emprendedores puedan, puedan trabajar. Y que el espacio sea eh, también brindar a, a, a algunos espacios lúdicos para, para que congregue no solamente a, a los adultos, sino también a los niños para que puedan disfrutar de un día familiar, que la gente se lleve la reposera, el mate, que no lleven nada para comer porque los emprendedores tienen acá para que, para que la gente pueda consumir y un poco eh, colaborar con ellos. Va a haber tal vez algún puesto de cerveza, algún puesto de trago. A lo mejor en esa franja horaria no se consume mucho eso, pero alguna, algunas personas que quieran... También beber algo de ese tipo también van a tener la posibilidad y nada, eh, pasar un, un, lindo, un lindo día en familia. Bueno, entonces ya tienen todo listo para con esta organización. Todo preparado, todo preparado, sí. Bueno, genial, me encanta este evento. ¿Y algún otro evento que nos quieras contar que tengan organizado o a la vista que se venga? Bueno, el, el otro día justamente estaba en la radio y mencionaba que en, en junio se va a activar un poco más lo que es el aquí en, en el Centro Cultural, que es donde tenemos la, la oficina de, de la Dirección de Cultura y Educación. Eh, vamos a tener la posibilidad de contar con una eh, obra que se llama Feria Americana, eh, bueno que donde trabajan Claribel Medina y Ana Costa, y también se activa bastante por un grupo independiente del teatro que es de la ciudad, que van a, van a llevar a cabo la hora esperando la carroza, ya tienen dos funciones sí. pedidas acá en el, el Centro Cultural y eso está buenísimo porque el espacio siempre se le brinda a los artistas eh, locales para que este espacio tenga vida y cobre vida a partir de lo que quieran mostrar ellos, siempre se lo ofrece de manera gratuita, obviamente siempre se hace encargo de, de alguna cuestión que tenga que ver con el sonido, pero... Ellos trabajan con las entradas y demás y el espacio siempre está habilitado. O sea que en junio vamos a tener habilitado el teatro en, en, en varias oportunidades, por esto que siempre te, intentamos ofrecer desde el municipio, que es una obra de, con actores y actrices de renombre y también, obviamente, dejarlo a de disposición para, para algún evento artístico que sea vinculado con el teatro, la danza, o también puede ser con, con la música, como tuvimos el año pasado que un par de veces los artistas locales quisieron utilizar el Centro Cultural y está buenísimo porque es el lugar eh, más lindo para venir a tocar, donde la gente se, se sienta y escucha verdaderamente lo que está pasando artísticamente. Y después, bueno, este viernes tenemos también la invitación para todas las escuelas, eh, los chicos de eh, segundo y tercer grado y los de eh, cuarto y quinto y nivel inicial, salita de cinco. El día de la danza fue el 29 de abril, pero bueno, siempre a través del taller municipal de danza se ofrece un día para que los chicos puedan venir a, a disfrutar de todo el trabajo que hacen la, las chicas eh, en lo vinculado a las danzas clásicas y españolas, así que el viernes en el Centro Cultural la invitación para todas las escuelas ya está hecha para, para que puedan disfrutar de ese espectáculo que... Bueno, va mostrando todo lo que van realizando durante el año. Durante el año. Y bueno, ya tenemos el Día del Niño o algunas eh, ferias posibles en, en algunos barrios, eh, ferias en la plaza en vacaciones de invierno, vacaciones de invierno ya se vienen. Siempre hay algo en lo que te, tenemos que ir pensando en el tiempo para, para llegar con la mejor organización. Villa Cañas, eh, un lugar donde claramente no, no faltan los eventos y la cultura mucho menos. Sí, bueno, uno siempre eh, tiene ese, ese pensamiento. La posibilidad de estar acá y es de que no es un lugar donde siempre, te, siempre tiene que estar en movimiento. Centro cultural, que vayan y vengan personas, funcionan 15 talleres culturales, no solamente en el centro cultural, vinculados con la música, el teatro, el dibujo, eh, las artes visuales, eh, tejidos, eh, reciclado, pintura, estamos yendo a las salitas eh, y centros de día trabajar también con, con algún tipo de taller para que los chicos uh -huh. tengan posibilidades y bueno, esta semana justamente eh, comienza un nuevo taller de lectura recreativa en la Biblioteca Popular Sarmiento donde se pagan las horas de, desde el municipio para una profe y ya hay más de 50 chicos y chicos en lista de espera no es para aprender a leer, sino aquellos chicos que gustan de la, de la lectura para eh, realizar alguna actividad lúdica a través de, de eso y bueno, esta semana comenzamos ahí y con eso tenemos 15 talleres culturales donde rondan unas 500 personas que tienen la posibilidad de participar. Guitarra, acordeón, canto, eh, coro, tocar para niños, bueno, muchísimas cosas. O sea que la idea es que siempre se esté moviendo eh, y que esto nunca tiene que estar quieto, digamos. Bueno, muchísimas gracias Fernando. Eh, feliz cumpleaños a querido Villa Cañas y que tengan todos los éxitos para el domingo. Bueno, eh, muchas gracias, gracias por el contacto permanente que, que tenemos con ustedes, nos sirve para difundir. Más allá de que sea eh, un evento, el, el aniversario de Villa Cañás, nosotros aprovechamos para invitar a todas las personas, ya tuve amigos que vieron la publicación en Instagram y me dijeron, bueno, voy a estar y es gente de Venado Tuerto, o sea que se va a venir con el mate a pasar un lindo día y también a escuchar linda música, disfrutar de un lindo escenario que pudimos tener la posibilidad de, de plasmar esa obra que tanto hacía falta en la ciudad. Eh, pensada no solamente para, para los artistas que hacen música en vivo, sino para los bailarines por sus dimensiones así que eh, se hace la invitación para toda la, la gente de la zona y gracias a ustedes por la discusión Muchas gracias Fernando Gracias a ustedes Nos vemos